El papel de la estrategia es, es fundamental, ¿no? Porque como comentas, vale, eh, marca una hoja de, de ruta, planifica una serie de, de acciones, eh, le da una, una estructura un poco a todo lo que a todo lo que fíjate todas las acciones que, que miren y, y le han comentado eh, y en los tres territorios al final hay que marcar una, una ¿no? como decía una hoja de, de ruta que vaya dando un poquito de, de forma a, a todo eso y que y que incluso esté eh, esté coordinada o alineada con otras con otras cuestiones, ¿no? eh, Otras eh, herramientas, otros planes, otros, eh, otras estrategias a otros niveles ¿no? que, que también eh, se, se entremezclan y en, y en muchos momentos están en total relación con, en este caso, con la estrategia de voluntariado, pero podría ser con los planes de juventud, con la estrategia de, de gobernanza, de planes de inmigración, bueno, hay un montón de otro, otro, tipo, de otro tipo de estrategias eh, con las que hay que ir tejiendo, tejiendo redes. ¿no? Eh, y claro, la importancia para esto, ¿no? El, la, para las organizaciones, ¿no? eso un poco a nivel de, de hoja de ruta y a nivel de marco, pero claro pues para las organizaciones el voluntariado es totalmente fundamental. Estamos hablando del último estudio que mencionaba Leire eh, antes, para, para muchas de las organizaciones, o casi para la mitad de las organizaciones, están conformadas con, con personas voluntarias. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el papel es, es, es fundamental. Entonces, tener un poco esa, esa hoja de ruta, del trabajo que se hace con, con el Consejo y con, con la estrategia. Eh, pues, pues es fundamental para, para darle una... Yo solo es como una brújula ¿no? para, en la que en la que ir caminando. Lo dice Ainada, es una hoja de ruta que nos sirve eso para, para durante los próximos cuatro años, dónde tenemos que poner el foco y qué tenemos que hacer. Pero sin duda también la, la estrategia, tener, contar con una estrategia vasca de voluntariado pues esto, eh, al fin de cuentas, eh, también pone de manifiesto ¿no? pues ese respaldo político-social que, que tiene nuestra, eh, nuestra comunidad autónoma vasca la, la acción solidaria, la acción voluntaria, la participación ciudadana, ¿no? yo creo que, que es fundamental. Y como dice Ainara, pues tener estrategias eh, pues es un paso. Pero si estas estrategias no están conectadas con otras muchas que, que mencionaba Ainara, pues también eh, pierde sentido. ¿no? Entonces, la alineación y la coordinación de, de las diferentes herramientas sectoriales y estrategias eh, que tengamos al nivel de Euskadi, esto es fundamental para, para que luego, cuando lleguemos al 2024 y hagamos una valoración de la estrategia, podamos decir hemos cumplido con los objetivos y además hemos generado alianzas y hemos trabajado en red. ¿No? Pues la, la primera estrategia ¿no? con la que nos tenemos que ir paralelamente trabajando es la propia estrategia de promoción del tercer sector social Euskadi, porque ahí la, la base social del tercer sector social pues está compuesta por personas voluntarias. Entonces, bueno, pues la alineación de, por ejemplo, únicamente estas dos estrategias es fundamental. ¿Cómo es el voluntariado ahora, hacer lo que lo estáis viendo? ¿Qué tipo de voluntariado es si el que tenemos en el eh, Los estudios y los diagnósticos de situación del voluntariado en la Comunidad de Nova Vasca también son, salen de la propia estrategia, ¿eh? que siempre marcamos que por lo menos eh, cada dos años se haga algún tipo de, de análisis, de estudio que nos aporte datos ¿no? y que nos, que nos dé alguna, alguna indicación de cuál es el perfil de personas voluntarias que tenemos. Eh, el último estudio sí que nos. Bueno, incluso el, el dato general, el barómetro eh, del tercer sector social de Euskadi que se hace desde el observatorio, siempre todo anualmente nos da la cifra de voluntariado y creo que actualmente rondamos entre 240.000 personas voluntarias en Euskadi. Eh, eso supondría que casi el, el 13,5 no llega, pero, eh, pero casi pues participa, participa de alguna, en alguna organización del tercer sector, de forma voluntaria en todo. Y en cuanto al perfil de esas 240.000 personas, pues ahí se hablaba, ¿no? Sigue siendo un voluntariado con un nivel alto y fuerte de, de compromiso y de vinculación. Eh, la participación, o sea, cuando tú te encantas ¿no? a, a, a hacer voluntario y a colaborar en algunas organizaciones, Normalmente luego tiendes a colaborar en más de una, a veces de formas diferentes. Igual pues, eh, trabajo de forma activa eh, con presencia y más actividad en algunas organizaciones. Luego, pues soy socia de algunas otras o participo en una donación. Bueno, diferentes formas también de La gente que participa. El estudio nos dice y, y, y también las personas voluntarias, cuando hablamos con ellas, hay un alto grado de satisfacción. Las personas que son actualmente voluntarias, eh, ante la pregunta de si continuarían siendo voluntarias, pues no sé si el dato era el 95% diría que sí. Eh, tenemos eh, un voluntariado joven, tenemos eh, gente que casi el 28% del de, de voluntariado actual tiene entre 18 y 29 años, algo que está muy bien. Y eh, hay un o sea, eh, equilibrio entre géneros. Y luego algo curioso también, porque, eh, que, que en eso fue pionero Euskadi, es que en, en el último estudio de voluntariado no solamente se centró en las propias personas voluntarias que participan en organizaciones, pues. Eh, eh, dando su tiempo y su dedicación de manera más estable y continuada, sino que también quiso poner una mirada en otros temas de participación social. De que Casi el 70% de la población vasca, según este informe, eh, lo que decíamos antes, participa haciendo voluntariado en alguna organización, pero también eh, estando afiliado o asociado a diferentes organizaciones, eh, acudiendo a llamamientos ciudadanos ¿no? como manifestaciones, concentraciones... Iba a pedir de nosotros la sociedad de ahora en adelante qué voluntariado necesitamos para apuntar allí. ¿Qué estáis viendo? ¿Desde dónde estáis? ¿Tenemos el voluntariado que necesitamos? Bueno, eh, a ver, necesitar, lo que sí vemos son cambios, ¿no? Sí, sí que en la medida que la sociedad cambia, pues eh, sí se van apreciando eh, cambios también en las formas de participar en el voluntariado y eh, una mayor tendencia a adquirir eh, compromiso. Eh, a causas, no, no igual eh, tan, tan vinculadas a asociaciones a una esto, ¿no? pero sí que igual se, eh, se vinculan a una causa y, y luego igual no, no cuando pasa la pandemia, cuando esto, pues igual desaparece. ¿no? Eh, luego también sí que se ve un cambio de tendencia en, en el nivel de compromiso, ¿no? Yo creo que eh, los estudios, no sé si este último o el anterior decían ¿no? que antes eh, las personas voluntarias eh, cuando se hacían cuando entraban en una asociación se quedaban una media de 10-15 años, ¿no? yo creo que hoy en día el nivel de compromiso sí que sigue habiendo gente que, que, que se compromete y se queda a los 10, los 15, 20 años, ¿no? pero eh, aparecen también, yo que sé, estudiantes que se comprometen un cuatrimestre o incluso menos, ¿no? entonces eh, ahí sí que hay actividades voluntarias de manera eh, online, telemática, las telefónicas, ¿no? yo creo que ese, ese tipo de, de compromisos también ¿no? pues, eh, van, van, van reforzando o sea, un poquito más. ¿no? Nosotros también, desde voluntad, apreciamos esos cambios. Eh, cada vez nos enfocamos más en causas y que las personas. Eh, parece que buscan eso, ¿eh? una, un tipo de participación más eh, sin ninguna vinculación a una entidad secreta, más, dándole más importancia a la causa y con compromisos pues, más flexibles, más puntuales, más ligeros eh, más diversos ¿no? en los que eh, en un momento me puedo comprometer a nivel individual, pero quiero pero también, eh, quiero tener algún tipo de experiencia eh, pues a nivel grupal o incluso a hacer, hacer una acción solidaria en familia. Eh, sigue siendo tan importante esa, esa, esa idea de, de transformación social ¿no? que ofrece el, el voluntariado, ¿no? que sigue siendo una, una opción de, de que aquellas personas que, que realmente quieren, quieren y creen en esa transformación social, ¿no? el voluntariado es una, la vía ¿no? para, para trabajar en ello. Y cómo además, eh, de cara a la sociedad, ¿no? ofrece hay una, una sociedad de valores, una sociedad participativa, una sociedad igualitaria. ¿no? Entonces, fuera parte de, de las formas que, que, que van cambiando y que, que, que hay, nuevas, ¿no? hay nuevas formas, como comentaban Miren y, y Leire, el, la esencia de, del, del voluntariado y esa parte de, de transformación social eh, se mantiene un poco poco intacta, ¿no?, esa, esa importancia. Y luego, bueno, pues aparte, por supuesto, todo lo que aporta a las personas a título a título individual, ¿no?, de, de autoestima, de, de una nueva mirada de, de la realidad social, eh, un aprendizaje, capacidades nuevas, eh, bueno, ¿no?, el, el sentirse parte de, el ser capaz de Sí, que al final los cambios, además, eh, bueno, pues están ahí, no, nos marcan también que nos está pidiendo la sociedad, que nos está pidiendo las personas. Ten, tenemos que a, ajustarlos, aprovecharlos, porque al final, al final de todo, eh, lo importante es que las las personas eh, y lo, los ciudadanos y las ciudadanas nos sintamos eh, con un compromiso social eh, activo yo creo que esto es lo, lo más importante, o sea, que nos sintamos, que tengamos una actitud inconformista con lo que pase en nuestro, en nuestro entorno. Eh, que tengamos una actitud solidaria ¿no? con, con el resto de, de colectivos y personas, eh, que nos queramos impl implicar ¿no? en la mejora de, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y de nuestro eh, territorio, pero un, eh, desde un rol empoderado. ¿no? Dices, no, yo soy ciudadana y ciudadana activa, quiero incidir ¿no? y quiero contribuir a, a un cambio social y a una transformación social. Por eso necesitamos de, de todo. Necesitamos personas individuales, necesitamos grupos que se comprometan, cuadrillas, familias, escuelas comprometidas también con su entorno, empresas. ¿Cómo vamos a hacer esto en, en esta realidad cambiante? <ríe> eh, haciendo, probando, equivocándonos, cuidando lo que hay también. Que, que lo que hay es muy importante y el, el tercer sector social de Euskadi tiene una base social la participación de un montón de personas voluntarias, que es hay que cuidar y luego eh, eso, adaptarnos, experimentar, probar, dejar hacer ¿no? a, a personas, a comunidades y, y bueno, pues de, de, entendiendo que la participación pues es, a, es plural, es diversa y es posibilitista. Hay que, hay que ser muy flexibles. Estas estrategias, todos estos marcos, eh, por mucho que hayamos hecho una planificación, eh, tienen que tener también la capacidad de ser flexibles y adaptarse a lo que vaya ocurriendo y a lo que va, nos vaya demandando la sociedad. Bueno, os quiero invitar simplemente como a una ronda final Si todavía queréis añadir una última palabra Bueno, esa posibilidad de, de seguir haciendo, de seguir conectando, de, de seguir avanzando con esa parte de cuidando lo que hay, cuidando esa esencia de lo que hay y adaptándonos un poco a esa nueva realidad y a esos nuevos retos las entidades sociales y las, las tenemos que ir adaptándonos, pero yo creo que es muy importante que no perdamos de vista la transformación social. ¿no? Yo creo que eh, es el, el punto en el, en el cual no, no debemos perdernos. ¿no? Da igual cómo, desde dónde, eh, quiénes, pero sin perder de vista la transformación social. Yo destacaría eso, ¿no? el, el momento, ¿no? con una nueva estrategia, un momento también ¿no? en el que hemos eh, eh, pasado y podemos mirar un poco atrás y hacer una valoración de diferentes eh, experiencias, respuestas ciudadanas que ha habido ante eh, cuestiones de emergencia social también. Uno, yo creo que es un momento también para arrancar. Comparto eh, plenamente lo que dicen mis compañeras eh, Ainara y miren, eh, si, sin perder el foco de que... De que hagamos lo que hagamos, de la forma de lo que hagamos, cualquier, eh, eh, eh, nuestro fin último tiene que ser eh, querer transformar eh, eh, y cambiar la sociedad ¿no? y, que, que hay eh, y teniendo ese objetivo, pues toda activación ciudadana, todo formato de activación ciudadana pues, tiene que ser reconocido y empoderado. Nana, miren, Leiden, muchas gracias por vuestra participación, por vuestro tiempo, por vuestro corazón, por vuestra tarea y allá vamos.